De Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva alianza en la nueva Jueves de la cuarta semana de cuaresma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 las obras que el mismo Jesús realizó, las que, no, las que lo validan como enviado de Dios, el Padre que da testimonio de su Hijo, las Sagradas Escrituras que también dan testimonio de Jesús y de la vida eterna que ofrece, y el mismo Moisés que escribió acerca de Jesús y por eso se convierte en acusador de los judíos que no creen. Dos afirmaciones fundamentales hacen este discurso de confrontación de Jesús con los dirigentes de Israel, los judíos. Estas dos afirmaciones son, primero, Jesús no hace nada por su cuenta y segundo, Jesús no busca su propia gloria. La razón de fondo es esta, Dios mismo es el que actúa en él, es el que legitima a Jesús y lo honra. Si no busca su propia gloria, Jesús en su conducta, la, la presencia patente de Dios en esta vida. Si el ejemplo de Moisés es impresionante, lo es más el de Jesús en su camino a la Pascua. A pesar de la oposición de las personas que acabarán llevándole a la muerte, él será el nuevo Moisés que se sacrifica hasta el final por la humanidad. Esperamos que nosotros seamos de los que sí han acogido a Jesús y han sabido interpretar justamente sus obras. Por eso creemos en Él y le seguimos en nuestra vida, a pesar de nuestras debilidades. La consecuencia que se deduce de estas afirmaciones es que, para Jesús lo primero y lo determinante en la vida, no son los conocimientos o las ideas, sino la conducta, las obras que uno hace, su comportamiento y las consecuencias que se desprenden, de tal comportamiento.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 Usano. es decir lo que importa en la vida no es lo que uno cree sino lo que uno hace estamos cansados de ver gente de iglesia que se parte la cara por salvaguardar un dogma pero les importa muy poco el sufrimiento de una persona de un pueblo del mundo en general es decir no basta conocer hay que vivir no basta la fe hay que actuar a leer la, la escritura Debemos tener la actitud de Jesús cuando en la sinagoga, después de dar el texto sagrado, dijo Hoy se ha realizado esta palabra en que acaban de oír Solo inténtalo, verás que es verdad En esta cuaresma revivamos nuestra fe en Él y profundicemos en su seguimiento Imitándole en su entrega total por el pueblo El Evangelio de Juan resume al final su propósito estas señales han sido escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Se trata de aceptar a Cristo para tener parte con Él en la vida. Por eso sentimos la urgencia de la evangelización de nuestros hermanos de todo el mundo. Por eso renovamos este compromiso y hacemos lo posible para que todos se entreguen de que la salvación está en Jesús Que Dios envió a los dos mil años A nuestra historia Y la acepten en sus vidas Que el Señor los bendiga Cristo nos ha salvado.